Comenzamos con la articulación del hombro. Se trata de una articulación muy móvil, realiza movimientos de flexión, de extensión, de circunducción, de rotación, de abducción y de aducción. Creo que no me dejo ninguno. Tiene lugar entre dos huesos, el húmero y la escápula. Se trata de una articulación sinovial, de tipo enartrosis. Vamos a estudiar cuáles son los componentes anatómicos que forman parte de él. Y además también veremos qué estructuras anatómicas. Van a, eh, están involucradas en la estabilización de la articulación. ¿Por qué? Porque debido a esa gran movilidad que posee, es muy inestable. Partimos por tanto de esta imagen de aquí, ¿de acuerdo? Esta se trata de una vista anterior, ¿vale? De la articulación del hombro. Fijaros, tengo aquí la clavícula, aquí tengo la escápula, el proceso o la apófisis coracoides, ¿vale? El húmero. Y me llama la atención esta estructura de blanca, grande, que es como un saco que va a envolver a toda la articulación. Vale, pues se trata de la cápsula articular. Esta cápsula articular es muy laxa en el hombro, con lo cual, en el hombro, con lo cual nosotros necesitamos pues, una serie de refuerzos, unas estructuras que me refuercen esta cápsula, porque al ser tal, es muy laxa por la Gran, eh, porque me va a permitir una gran movilidad de la articulación. Bueno, pues estos refuerzos van a venir dados por unos ligamentos, ¿vale? Y aquí hablaremos, por tanto, de ligamentos glenohumerales. Vale, Estos ligamentos gleno-humerales me van a reforzar lo que es la superficie anterior de la cápsula, ¿vale? Tiene tres porciones. Que no vamos a entrar en ellas, pero esta sería una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra porción. Se extiende desde la cavidad glenoidea, gleno, a la tuberosidad menor del húmero. Vamos a tener otra, otro ligamento ¿vale? que se denomina ligamento coraco-humeral. Me refuerza la superficie en la cara superior. De la cápsula articular, ¿vale? En este caso no se ve bien, ¿por qué? Porque está tapada por esta estructura azul. Y se extiende desde la apófisis coracoides a la tuberosidad mayor del húmero. Vamos a tener otro ligamento también, este de aquí, ¿vale? Que se denomina ligamento transverso. Y este ligamento transverso, eh, pues es, se trata de una banda de protección de una estructura, ¿vale? Esta estructura de aquí, esta estructura que no es otra que un tendón. ¿El tendón de qué músculo? Bueno, pues de la cabeza larga del bíceps braquial. ¿Qué va a pasar? Pues que este tendón se va a introducir dentro de la cápsula. ¿Por qué? Porque se va a insertar en este punto de aquí, que es el tubérculo supraglenoideo ¿vale? de la cápsula glenoidea. Eh, durante su recorrido intracapsular, ¿qué va a pasar? Pues se va a ver rodeado ¿vale? por una estructura, una estructura que veis aquí de color azul, ¿vale? este sería su recorrido, y que se denomina vaina. Otra estructura que vamos a poder identificar en la articulación del hombro, bueno, pues tenéis aquí, esta de aquí, de ¿vale? azul, que se denomina bursa. O sea, esta, que es igual que esta que tenemos aquí, que se trata de un corte frontal de la articulación del hombro. Bueno, pues las bursas no son más que sacos que están llenos de líquido sinovial. ¿Y cuál es su función? Pues no tienen otra función que la de disminuir la fricción entre los tejidos. Fijaros. Si yo realizo un movimiento, por ejemplo, de abducción, ¿vale? ¿qué va a pasar? Bueno, pues que la bursa bueno, pues va, a reducir, va a reducir la eh, fricción que va a haber entre el pues, eh, acromion ¿vale? y pues, el tendón del músculo eh, eh, perdón, supra, eh, supraespinoso o bien, pues me va a disminuir la fricción que puedo encontrar entre el músculo deltoides y lo que es el, la parte, la zona proximal del húmero. Esta bursa que tenemos aquí se denomina, es la más grande de todas de las que hay en el hombro, y se denomina bursa subacromial. Vamos entonces a la otra imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Fijaros, estoy identificando lo que es la cápsula articular, ¿vale? La tenemos aquí. Bueno, y la cápsula articular va a estar formada porque pues, una membrana fibrosa, ¿sí? que la estoy pintando aquí de naranja, ¿vale? y luego también tendremos lo que pues, una membrana sinovial. ¿sí? Fijaros que la estoy pintando de amarillo. Vale, pues esta membrana sinovial va a tapizar toda la cápsula articular, también va a tapizar pues, eh, parte del cuello del húmero ¿vale? y va a rodear, esta membrana sinovial rodea ¿vale? la porción intracapsular del tendón de la cabeza larga del bíceps. ¿vale? Cuando, esta membrana sinovial cuando me rodea a la parte, al tendón, intracapsular, es lo cual se denomina vaina. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Como es una cavidad sinovial? Nos encontraré. Como se trata de una articulación sinovial, bueno, pues también podremos identificar lo que es una cavidad sinovial. Además de cavidad sinovial, ¿qué podremos identificar también? Bueno, pues, fijaros, las superficies articulares, que están formadas por cartílago articular. Y además de ello, dentro de la cápsula articular, fijaros, voy a encontrar aquí unas extensiones que estoy pintando yo de verde, ¿vale? que nacen de la cavidad glenoidea. ¿vale? Bueno, pues a estas extensiones se le llaman labrum con M o rodete glenoideo. Se trata de un anillo eh, fibrocartilaginoso, ¿vale? Que va a rodear lo que es la cavidad glenoidea. Su función aumentar la superficie de contacto ¿vale? entre esta y la cabeza del húmero. Pues no me dejo nada dentro de lo que es la articulación del hombro. Pasamos entonces a ver qué estructuras van a estabilizar la articulación, ¿vale? Y volvemos otra vez a esta imagen de aquí. Fijaros, este es el ligamento coracoacromial Y también tenemos aquí el ligamento coraco-clavicular. Eh, Estos dos ligamentos ayudan a estabilizar la articulación del hombro. Pero no solamente estos dos, estos dos ligamentos, sino que tengo también una serie de músculos ¿vale? que van a eh, ayudar a estabilizar la articulación y a que la cabeza del húmero se mantenga en su posición. Vamos a ver qué músculos son y para ello... Salimos de aquí y nos venimos a esta imagen. Fijaros, yo tengo este caso, será una vista anterior y esta es una vista posterior. ¿Por qué? Porque aquí identifico la espina de la escápula. ¿vale? Por tanto, esta es la vista anterior. Y en la vista anterior voy a encontrarme un músculo. Un músculo ¿vale? que va a nacer donde? En la fosa subescapular y que va a recibir el mismo nombre que esta fosa. Por tanto, este es el músculo subescapular. Este músculo subescapular se va a insertar donde? en la tuberosidad menor del húmero En la parte, en, en lo que es la vista posterior, bueno, pues en la vista posterior voy a encontrarme dos fosas, ¿Vale? Lo que es la fosa supraespinosa y la fosa infraspinosa. La fosa supraespinosa, bueno, pues en, él tiene su, en ella tiene su origen el músculo supraespinoso. Y en la fosa infraespinosa bueno, tiene origen el músculo infraespinoso. Y no solo ese músculo, sino también este de aquí, que es el redondo menor. ¿Vale? Que van a hacer en el borde axilar de la escápula. Y todos se van a insertar donde Fijaros. En la tuberosidad mayor del húmedo. Pues creo que hemos visto todo sobre la articulación del hombro. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, no tenéis más que direccionaros al foro o si no, la consultáis en clase. Hasta el próximo vídeo en el cual vamos a ver la articulación del codo. Hasta ahora, chicos.